Empezamos hoy con nuestro rico espacio de recarga, de tranquilidad, de disfrutar este inicio de semana. Esperamos que sea lo mejor posible. Y bueno, recomendarles que para este ratito se busquen un lugar tranquilo, silencioso, donde no les molesten. Y decirle a los que estén con ustedes que les dejen este ratito este espacio para, para su propia meditación. Entonces ahora... Vamos a este espacio tranquilo. Entonces, Primero sentémonos de forma que el cuerpo se sienta cómodo, cómoda. Inhalar profundo y poco a poco. Vo volver a tomar conciencia. De aquí, ahora. De este lugar donde estoy. Por unos breves instantes, concentrarme en volver a estar en este preciso instante, en el presente. Y solo concentrarme en mi respiración. Inhalando grande y exhalando tranquilamente y observando cómo mi inhalación cada vez más tranquila Armoniza también el cuerpo. Me voy sintiendo cada vez más tranquila, tranquilo. Ese fluir del aire en mis pulmones. El estar en este preciso momento. A disfrutar de esta pausa de paz después de este largo lunes, hoy, ahora, me doy el permiso de agradecer al cuerpo, de hacer un paréntesis en el día y poco a poco darles espacio a mis músculos sintiendo cada fibra de esta maravillosa maquinaria del cuerpo Regresando a un estado relajado, tranquilo, en calma. Todas las tensiones y preocupaciones se liberan. Todo se siente cada vez más suave, naturalmente, tranquilo. Cada rincón del cuerpo se va llenando de esta energía de calma de paz, de una armonía que sana, alivia y me hace sentir cada vez mejor. Inhalando tranquilidad y exhalando todas las tensiones cada vez más liviana, cada vez más profundamente relajada. Toda mi atención está en ese punto de luz frente a mí. Y todo lo que pienso en este segundo trae tranquilidad, me hace sentir en paz. Una paz burbujeante, latiente, viva. Soy el alma en este cuerpo. Yo, originalmente paz. Vuelvo a despertar esa dulce sensación de ir hacia adentro de mí a mi propio rincón seguro a ese espacio espiritual donde yo el alma soy capaz de ser lo que realmente soy ese espacio Suave y natural. Donde el alma. Es libre. Aquí. Ahora. Más allá de todo lo que tuve que hacer hoy. Más allá. De todas las situaciones que he tenido que resolver y afrontar. En este agradable lugar de paz. Lleno de cosas que me hacen sentir bien. Como un jardín de luz. Con un suave pasto. Que al caminar descalzo se siente como una caricia en los pies. Mi jardín interior de calma, lleno de un aroma agradable de flores y de dulces frutos, con tantos tonos de verde. Flores multicolores. Una naturaleza tan hermosa. Aquí me siento tan bien. Caminando suave y tranquilo. En mi jardín de paz interior. Todo aquí está en armonía absoluta y todo lo que sucede es lo que tenía que suceder. En mi jardín de paz, todo es suavecito, la temperatura es tan agradable. Hasta hay una brisa, refrescante, naturalmente, dulce. En este jardín de paz, yo el alma, soy libre. Y me siento tan absoluta y absortamente feliz. Cada planta en este lugar brilla con una luz intensa, hermosa, mostrándome flores que nunca había visto. Este jardín tan agradable es donde se refleja lo que hay en el alma que soy. Cada flor que extiende sus pétalos y florece me muestra un aspecto de mi propio ser. Hay cosas que ya conocía. Cosas que naturalmente sabía que habían en mí. Esa virtud que sale más fácil y natural. Pero hay flores que me han sorprendido. Colores que desconocía del alma que soy, virtudes que creí no formaban parte de mi ser, pero que están aquí esperando a que yo les dé el abono de mi cariño y atención, que son mi memoria olvidada de lo que realmente soy yo. Un alma pura, con una belleza espiritual que desconocía. Un alma capaz, dulce y especial, que aunque a veces las situaciones retadoras, no saquen a relucir lo que hay en mi jardín. Que me confunda y crezcan espinas aquí dentro. Yo, el alma, soy este jardín de paz. En mí está tanta belleza. Yo me amoldo, me adapto, fluyo con lo que sea que la vida trae. Soy capaz de amoldarme suave y tranquila como el agua líquida se adapta a cualquier superficie. Yo el alma, este ser espiritual único que soy, puedo sentir la presencia dulce, cariñosa y profundamente amorosa del jardinero supremo, Dios, mi Padre. Mi guía, y con la más infinita misericordia, todas las espinas de mi corazón, y le da el fertilizante de la paciencia, la sabiduría de hacer lo que debo hacer. En el momento que tengo que hacerlo, solo tengo que limpiar mi mente de tanto ruido aquí dentro, en este mágico jardín de paz. La mente está absolutamente en claridad, concentrada en simplemente disfrutar de estar aquí, de ser lo que soy, de esta amorosa y dulce compañía suprema. Y dejo al jardinero que fertilice mi ser, que me llene del abono, de amor, de alma alma. El jardinero que es capaz de ayudarme a florecer, ...desde el corazón... ...esas virtudes... ...divinas... ...maravillosamente hermosas... ...que laten en mi ser... ...y que había olvidado... ...el amor... ...el cuidado tan absolutamente especial que tiene el jardinero eterno por mí. Con solo su atención soy capaz de sentir esa fuerza fluyendo en mí y crecer grande y frondosa como un enorme árbol que se mece con el aire y el viento que se dobla y se es flexible pero que no se rompe con las situaciones puedo sentir esa mano amorosa del jardinero removiendo el dolor y el sufrimiento del pasado como esas espinas que habían penetrado en mi corazón y que solo el jardinero eterno es capaz de sanar en mí. Siento su dulce, cuidadoso amor con tal cariño limpiando las cosas que se habían acumulado en la superficie de mi conciencia que no me dejaban ver más allá de lo evidente, el enojo de otros frente a mí me cegaban de ver su dolor profundo que el alma suprema ahora me está ayudando a entender y yo como una flor fragante de su jardín puedo ayudar a otras flores a otras almas a conectarse y entregar su corazón al jardinero al único ser capaz en todo el Universo de sanar tanto dolor y oscuridad en la humanidad y florecer como esta flor espiritual que soy que trae esperanza y cariño hacia mi familia humana y sentir que a pesar de que se vean como espinas esas almas frente a mí tienen el potencial de ser esa flor radiante hermosa también que solo necesitan del jardinero Supremo para sanar y sentir ese amor ayudando a florecer en la humanidad, la armonía, la hermandad, la paz. Visualizo al planeta entero como una enorme jungla de espinas que solo el jardinero eterno puede transformar, que el dolor, el sufrimiento y el miedo de todas las almas puede sanarse con este dulce jardinero espiritual y con esta experiencia. De amor, de cuido, de cariño, florezco en la vida disfrutando de ser esta flor en el jardín de Alá, de Dios, de mi jardinero personal. Y con esta dulce sensación, poco a poco regreso a sentirme aquí y ahora. Y si tenía cerrados los ojos, los sabré. Om Shanti. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten después de ese paseo por el jardín? Tienen ganas de andar en un jardín bonito. Bueno, entonces ahora para cerrar vamos a ver qué nos sale hoy de este mágico libro. que Siempre sale lo que tiene que salir, así que veamos qué nos sale hoy. Por aquí. Salió. Grados de tolerancia como una flor tolerante también, ¿verdad?, que puede doblar si no se quiebra. Entonces, dice, hay tres grados de tolerancia. Uno, soportar una situación, hacer un esfuerzo evidente por adaptarse y tratar con ella, o usar el poder espiritual para atravesarla directamente sin notar siquiera que hace falta tolerar algo. Un signo de tolerancia insuficiente es, en cuanto alguien dice cualquier cosa insignificante, uno empieza a quejarse o a llorar. No parece muy correcto ser tan sensible. Sin embargo, tampoco es correcto ser insensible. Interpreta con amor lo que dicen los demás y trata de ser sensible a los sentimientos de los demás con respecto a lo que tú dices. Hay quienes se sorprenden de que los demás se tomen tan mal sus comentarios. Dicen cosas muy duras a otros, pero no pueden tolerar que nadie les diga nada. La falta de tolerancia produce impaciencia, lo que disminuye la espiritualidad, o sea, la calidad del amor en la atmósfera. ¿Cuánto tiempo más tengo que seguir así? Preguntarse algo así es no usar el poder de la tolerancia. Recuerda que eres un actor en el escenario de la vida. Toma un poco de distancia e interpreta tu papel con desapego. Persevera en tus esfuerzos espirituales y sencillamente pasa a la siguiente etapa.